Bueno, hey, vamos. El te, el tema, el, dale con el tema que está en la en atención en en ahora mismo. Así es, bueno, ayer hablamos un poquito y hoy, pues, ya podemos seguir ampliando. Ah, más. no, espérate, que falta la otra entrevista. Yo lo, yo lo dije sí. ayer en la página mía. No, falta mañana no la, la Te apuesto que mañana va la otra entrevista. DJ Sammy. Hable, Villalona. Señores, la Aguilucho. Romaría. Señores y amigos y amigas, la Romaría dice que cerró el capítulo. Cerró el capítulo la, la cantante Rosmaría, que ayer en Instagram, junto a fotografías y un video de una parte de su entrevista en la noche de ayer de A los Foques Sin Censura, A los Foques Radio Show. Entonces, ella anunció el cierre de su capítulo en referencia sí. a su relación con Frander Martínez. La intérprete del regalo más bonito negó que sostuviera una relación sentimental con DJ Sammy, pese a los videos por los cuales lo señalan en las redes sociales. Asimismo, desmintió la versión de que su novio sobre la ruptura, de que como de, su ruptura entre ellos como pareja y las razones que llevaron al fin de la relación son totalmente diferentes a la versión expuesta por él. Reveló que terminaron hace tres meses y no uno, como afirmó Martínez durante su, su participación en el programa. Y agregó que a pesar de la ruptura, siente muchos afectos por él, aunque descartó una reconciliación. Parafraseando, ella dijo ayer que ellos todavía son almas gemelas, pero ah, que sí. ellos no van a estar juntos. Y yo nací en Dubái también. <ríe> sin ser más eh, la exponente musical puntualizó que su vida personal no forma parte de las plataformas de redes sociales. Esta novela sigue generando opiniones en el mundo urbano y en las redes sociales. Y una de esas opiniones fue de la controversial Amelia Alcántara. ¿Quién en el programa Sin Filtro le dijo que corra y salga de DJ Sammy? Porque le va a desgraciar la vida. Vamos a ver si tenemos ahí a los muchachos. Bueno, ese fue un live anoche de La Rosmaría eh, a través de las redes sociales. Eh, entonces vamos a ver si tenemos a Amelia Alcántara, quien le hace ese consejo a La Rosmaría. ¿Esto fue algo, Mel? te subo? Eh, ese es mi colega, manito! ¿Sigue? Bueno, ahí vemos a Armel Alcántara, la verdad, que le dio este esta respuesta, no, este consejo quiero decir, a la Rosmaría. Y vimos ahí unos cortecitos de lo que fue la entrevista con Juan eh, los Foque. Y, y de verdad, lo, yo no vi la entrevista completa. Yo no la vi. Tengo otros asuntos eh, no importantes, pero sí, pues. No, no, no, no. <risa> pero cuál es tu opinión Entonces, según mira, lo que hablamos ayer lo que tú estás lo que según estoy viendo según lo que veo no quiero decir que esto es una opinión eh, absoluta porque tampoco existe la opinión absoluta ni la verdad absoluta sino lo que yo creo rosmaría cuántos años tienes 18. 18. mira rosmaría vas aquí y pómelo ahí en, en... hágame un a niño <risa> mira rosmaría tú <risa> tienes 18 años ¿Verdad? Tú dices que aunque no está con Frander uh -huh. ya, él va a seguir siendo tu alma gemela. Yo no puedo juzgar, ¿verdad? Porque puede ser que sí. Porque hay amores que uno a los 18, 17 años, pues, tú lo tienes y... Tu y, golpe, y, tu golpe. Ajá, sí. y, y, y felices por siempre. Pero en este caso no es así. En este caso, tú dices que ya sigue siendo tu alma gemela, aún dejándote de, de él. Tú tienes 18 años, tienes una carrera, con, o sea, un potencial en tu carrera excelente, increíble. Puedes ser la artista de esta década en lo que es la música dominicana, no la música urbana solo, la música dominicana. Lo primero es, mija, asesórate. No cree, bueno, no sé si fue que ella lo creó, no sé, pero evita estos sonidos, estas vainas innecesarias, y concéntrate en tu carrera. Concéntrate en lo que quieras que tú vayas a hacer con, para complementar tu carrera, ya sea de estudio o de lo que sea. Concéntrate en eso. Y lo otro también, esto lo digo como persona ya vieja. <risa> sí. vieja? sí. Qué bueno, ya claro. Ya tiene 19 A ella, déjenlo respirar dame yo, tu opinión yo espero ella. que no se haya escuchado pero no es escucha? como es como dice <risa> dame yo he editado este programa <risa> <risa> yo he este programa es como dame dice opinión, ella. coño entonces para, te, para, para terminar terminar todavía te falta mucho camino por recorrer en esta vida Rosmaría todavía te falta y tú no sabes <risa> si mañana tú te topas con un tipo con sí, con una persona con un hombre que eso de que, que Frander es mi mamá gemela. Ya eso. Ahorita se va a. Allí se ve ahí vaina. con tú y Frander. Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces, ahorita en 10 años, yo no sé cómo será tu vida en 10 años, pero si tú no estás con Frander y tú encuentras a otra persona y ojalá que sí, que seas feliz con ella y todo, en 10 años tú vas a ver todo esto y tú vas a decir, diablo, pero cuánta vaina yo dije. Cuánta estupidez yo dije hace 10 años así mismo así okay. que rosmaría concéntrate y tira para adelante mira yo te voy a decir algo sobre esos dos muchachos mm. son dos muchachos que todavía están muy maduros y ellos realmente se quieren y mi consejo es que vuelvan de nuevo que lo hablen vayan donde la familia se reencuentren tengan un fin de semana familiar y hablen porque semana. son dos Som muchachos Espérate, <risa> no, hablar. no vas a hablar son dos, son dos carajitos. La Ros María tiene 18 años y el otro son dos carajitos que quizás tienen un momento de, en una relación que están un chimbravo y eso sí. suele pasar. ¿Qué pasa? Que les pusieron a la vida pública y ahí hay bobo. Cuando los ponen a la vida pública se jodió todo. Entonces yo lo que le digo a ellos es que no se lleven de, de la... que sal, traten de sacar eso lo, lo más rápido que puedan de la vida pública que esperen un tiempo que la gente se olvide de eso uh -huh. y que ellos se reencuentren y vuelvan de nuevo porque es que eso son cosas de ellos que pelearon entre ellos, tú me entiendes? O sea, son cosas de ellos. Ellos uh -huh. realmente se quieren uh -huh. porque la chamaquita está con él desde que tenía 14 años, tú me entiendes? Ha sido su único amor. Entonces, incluso Exacto. Tú me entiendes? In 125 incluso E incluso marido. viven vivían hasta juntos antes de diciembre estaban viviendo juntos y de todo, o sea, eh, eh, eh, esto que pasó sí. fue por ella estar exponiéndolo al público, ¿tú me entiendes? Y por, y por esta muchacha estarse quemando con este tipo, con Sammy, que sí. no sé qué es lo que pinta, ¿tú me entiendes? No, porque yo no sé. La gente le da tanta, <risa> <la gente> <risa> <la> <risa> tanta payola a ese tigre, pero... Yo, no, yo, yo estoy de acuerdo. Entonces, Mira, de acuerdo yo lo que, yo lo que tú, le exhorto que sí. a la Rosmaría es que, que reflexionen, vayan a un psicólogo, qué sé yo, y se reúnan con la familia y vuelvan mm. a esa relación, porque es que ustedes se quieren, se aman, y eso es notable. Entonces... Yo entendí el Chamaquito y después tendría las rosas. Tienen que tienen que pr primero tratar de sacar eso del ojo público y después restablecer la relación y seguir. Y sí. si en un futuro <risa> le da el síndrome de Musa y Alessandra, se deja. <risa> <No, mira, risa> Pero ahora no. Yo pone pues, igual que usted en el sentido de que se sabe que el amor está. Se sabe. Claro. Pero yo en ese momento no creo que ellos deban de volver. Ay. No lo creo. ¿Por qué? Porque si en esto que son problemas que se inician en el noviazgo, que el noviazgo es preparándote para un futuro con esa persona, que no es algo de es un no algo de un momento, no es un mangue como lo conocemos coloquialmente, pienso que a ellos tomar todas esas decisiones tan repentinas que ellos hicieron esos tipos de discusiones ella cállate es que ellos lo han hecho ti, es hijo. que es que eso ha pasado muchas veces Camila pero, okay. ella di espérate, espérate ella pero no no no no no es que tú estás diciendo una cosa que no es y no pueden pelear los noviados. no pueden pelear los noviados. ellos ellos pelearon no no no no no ellos pelearon ellos pelearon varios pero cállate pero espérate yo no estoy diciendo que no hay peleas no estoy diciendo que no pero que si tú de noviazgo no aprendes a manejar las discusiones con tu pareja cuando estén juntos. Pero que eso es normal. Con... Pero, hijo de la pero que las discusiones Porque son normal. Lo... ¿Cómo que ellos se que aprenden eso es normal y eso. Discusiones, pero si tú no las sabes manejar. No, eso es, eso es normal. Eso se va manejando con el tiempo. Pero que no se cae tío. ¿sí? Ellos ah. se han dejado muchas veces y yo lo dijeron que hey. se han dejado muchas veces. No, mira, mira, cuando eso es así, yo dije que ellos se dejan y, y vuelven para atrás. Lo mejor es que se dejen, porque eso es tóxico. Claro. Eso es tóxico. Vamos a una pausa, que ya me tiene con calor, vamos a morir. <risa>